¡Eh, hello! Vale, pues el otro día un compañero me dice, Lugarcén, eh, dinos qué son los drones de luz, y ahí me lo dejó, o sea, los drones de luz, qué son los drones de luz, él sabía que simplemente me estaba poniendo un reto, que es lo que yo siempre os pido, los drones de luz, entonces yo tirando del hilo busco información sobre lo que son los drones de luz, pues aquí estamos, ojos de ver. Vale, el tema de los drones de luz significa pues que tenemos unos drones, les colocamos una luz por debajo, una luz de colores, una luz potente y con eso podemos hacer cosas. Encontré varios enlaces y es lo que os voy a poner hoy. Uno es de Spaxels, que es un proyecto de drones que pintan con luz el cielo. Ah, aquí ya entonces ya se aclara el tema. Muchos que tenéis algunos conocimientos de fotografía sabéis que si en una de, de, con una reflex... Hacéis una larga exposición, por ejemplo, para hacer una fotografía del cielo, ¿no? De 30 segundos, de un minuto, va cogiendo luz, cogiendo luz, cogiendo luz. ¿Qué pasa si pintamos con luz? Esa técnica del light painting, donde tú estás pintando con luz, con una linterna, por ejemplo, y se va quedando la raya en la fotografía. Eso es. Mirad. Esto. ¿Qué pasa si ponemos la luz en un drone y lo hacemos volar y entonces, con una programación... Empezamos a hacerlo girar y hacemos formas. Me parece genial, es una idea estupenda. Pues esto ya se hace. Por ejemplo con Spaxels, que ya sabéis que os dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo. Spaxels es un proyecto de arte donde podéis ver luego el vídeo en Vimeo. Han hecho exactamente eso. Han pintado con luz, no solamente con un dron, que eso es lo chulo, sino con varios drones que están flotando y cada uno tiene una luz. Es una cosa alucinante, es chulísimo, chulísimo. Realmente eh, hace un efecto muy curioso. Pero, más allá del tema de pintar con luz, esto, empecé a tirar del hilo y encontré lo que significa ahora el tema de los drones con luz, que es para hacer espectáculos en el cielo. Que quizás es algo que no, no tardemos mucho en, en ver, porque ya se está haciendo. Encontré esta, este enlace, voy a quitar aquí esto, no gracias, donde pone que Disney ya incorpora un espectáculo de luz en uno de sus parques de, de Disneyland. ¿Qué pasa? ...que lo que hacen es formar formas, tienes una forma con 10 drones, 20 drones, 100 drones... ...los colocas, cada uno está con una programación, se colocan en un sitio en concreto y hacen este tipo de efectos. Lo bueno es que los drones se mueven y van cambiando de forma. Intel es la que está haciendo más desarrollo al respecto de este tipo de cosas. Con lo cual, ya buscando por el tema de Intel... Nos encontramos por, por esto. 300 drones de Intel acompañan a Lady Gaga en su espectáculo de la Super Bowl. Y aquí ya vemos un efecto. Los vídeos de la actuación de Lady Gaga los tenemos también en Internet. Y es chulo porque hacen una bandera, hacen una serie de forma. 300 drones. Para manejar 300 drones, menuda programación que hay que tener para tener coordinación entre todos. Pero es que ya hasta tenemos récords en este aspecto. Porque en este vídeo de YouTube que podéis ver aquí, vemos cómo hacen 500 drones volando en el espacio, en el aire, y generando una serie de formas. 500 drones. Ese es el récord de Intel hasta el momento. Una auténtica pasada. Pero es que vamos más allá. Y en China hicieron mil drones, nada menos que mil drones, haciendo unas formas que fue bueno, una cosa absolutamente espectacular. ¿Será esto lo próximo que podamos ver pues en los espectáculos de nuestra ciudad? Drones volando con imágenes estaría estaría muy bien. Drones con luces estaría fenomenal, sería una cosa tremenda, tremenda, seguro que acabamos por verlo, eso por supuesto luego, buscando en Amazon, que Amazon siempre lo bueno que tiene es ese gran catálogo estuve poniendo drone con luz para ver si podemos nosotros mismos hacer pruebas por lo menos de pintar con luz o de hacer formas en, en el cielo con la luz y bueno, aquí tenemos una serie de drones, un montón de ellos y vienen con una lucecita, con un led, con una cámara, este tipo de cosas todos estos enlaces los tenéis en la descripción del vídeo. Así que, ¿qué? Drones con luz, ¿eh? Menudo reto que me pusieron. Pero bueno, ponme tú tu propio reto. Hazme una pregunta sobre Internet, sobre cualquier cosa que se pueda investigar en la red. Porque ya sabéis que la gestión del conocimiento, la curación de contenidos, es un valor que tenemos todos. ¿Vale? Yo soy Luis Ángel, lugarcen.es. Por favor, suscríbete a mi canal de YouTube porque tengo muchas, muchas, muchas ganas de que sirva, de que os valga. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Chao!